Muy bien, 8.5 de la mañana, gracias por estar en la sintonía de Visión Sur, tu canal diferente. Ahora tenemos una importante también información y entrevista que vamos a compartir. Señor director, ya está con nosotros la señorita Sandra Araujo Urrunaga, con quien vamos a conversar de este programa especialistas de Proinnovate ¿no? y del Ministerio de la Producción sobre el concurso de apoyo a la internacionalización del programa PAI. Buen día, señorita Araujo. Coméntenos, ¿qué es el programa PAI para que la gente vaya ubicándose y vamos desarrollando también la entrevista? Porque es muy importante conocer, sobre todo para los emprendedores. Buenos días, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Y sí, te comento, el programa de apoyo a la internacionalización, que es este PAI, es un concurso que busca fomentar eh, el... Eh, Deseo de poder exportar, ¿no? En el caso de aquellos que, por ejemplo, eh, sean emprendedores, pero tengan un producto o un servicio con alto potencial de emprender, de exportarse, pues puedan exportar, ¿no? Esa es una modalidad, por así decirlo, emprendimiento exportador. Pero hay otra también donde aquellas empresas que ya han hecho de repente en alguna exportación, ¿no? No son unas exportadoras regulares recién digamos que están empezando, pero tienen toda la intención de crecer, también tenemos otra modalidad del concurso que es potenciamiento de las exportaciones. ¿no? Actualmente tenemos estas dos modalidades dentro de este concurso que lo que busca es fomentar las exportaciones, que las empresas peruanas salgan hacia diferentes mercados, diferentes países en el mundo. Uh -huh. Y coméntenos, ¿qué tipo de empresas, ¿no? porque estamos viendo el, el video en este momento, están relacionadas solo al rubro de la agroexportación o alguna otra empresa puede sumarse? Porque aquí vemos que ustedes también están apoyando lo que nos dicen ¿no? las iniciativas de los emprendedores. Correcto, en realidad eh, las exportaciones están dirigidas tanto a productos como servicios. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser empresas que tengan productos, que pueden ser de agro, pero también pueden ser muchos que son de textiles, ¿no? de productos de manufactura o eh, el calzado, por ejemplo, que también tenemos, o por el otro lado también los servicios, ¿no? En el caso de los servicios pueden ser servicios de por ejemplo, eh, certificaciones, servicios de marketing, servicios de comunicaciones que también hemos visto, ¿no? Entonces la variedad de los productos o los servicios que se pueden exportar es amplia, ¿no? ¿No? El tema es también hacer el intento por postularlo, ¿no? Porque a veces dicen o, o de repente, como tú me dijiste, ¿no? Lo relacionan mucho con el agro, ¿no? Uh -huh. la, la exportación es el agro, ¿no? Pero en realidad como te digo, no hay mucho, ¿no? Hay exportación de calzado, hay de maquinaria pesada, de piedras, ¿no? Para lo que son la industria de los parques, eh, las losas deportivas, ¿no? Eh, tenemos también ya la variedad más agroindustrial, que son los cafés, el cacao, el banano, las aceitunas. Pero también tenemos fibra de alpaca, en la línea de la textilería, en la ropa de algodón. Eh, es bastante amplio lo que podemos eh, fomentar y se pueden concursar en ese punto. ¿Y, ¿Y las empresas se pueden asociar para poder, digamos, eh, concursar, para poder tener ese beneficio? ¿O simplemente empresas con una sola, un solo dueño, propietario, administrador? ¿Cómo podrían hacer las empresas? En realidad tenemos dos formas de postular. Una es la postulación individual, donde yo, empresario, no tengo mi empresa, tengo mi producto, eh, que yo sé que tiene potencial para emprender y postulo. ¿no? O de repente ya hice una exportación y postulo solo, ¿no? con mi empresa pero también se pueden agrupar, también hay postulaciones que pueden ser de más de dos, ¿no? O hasta cinco integrantes y eh, tienen que tener, eso sí, un mismo producto o servicio en la mente para exportar, ¿no? Y obviamente cumplir los requisitos generales de bases de concurso, postular de manera conjunta, siendo una de las empresas, la empresa líder, por así decirlo, ¿no? Eh, pero, pero definitivamente sí se pueden agrupar. Lo común, lo general es que postulen solos, ¿no? Porque a veces, bueno, cada uno puede tener también su visión de cómo quieren hacer eh, la exportación de sus productos. Claro. Ahora, eh, ¿dónde se pueden inscribir las personas? ¿Hasta cuándo es eh, la fecha de la postulación? ¿Y cuáles son los canales para los mismos? Sí, mire, tenemos ahorita la página, la página oficial del PAI con toda la información de las modalidades, las fases del concurso, están en 3 www.pai.pe o sea www pai.pe o sea, pai esa es la página web oficial eh, y también tenemos un correo de consultas si después de repente tienen más consultas es p Ahí nos pueden escribir y ahí les damos más información, pero también hemos desarrollado una serie de talleres y charlas que estamos dando hoy día, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Justo en esta página web también hay un link para registrarse en estos talleres, estas charlas que estamos dictando, ¿no? Y puedan estar más informados de las condiciones de las bases, cómo postular, cómo llenar los formularios, ¿no? Porque tratamos de que eh, puedan hacer o sentir fácil todo este proceso de postular. ¿Qué otros beneficios tiene el Ministerio de la Producción para las personas que están haciendo empresas, generando economía, ¿no? los nuevos empresarios o emprendedores que están saliendo a nivel nacional después de una situación tan complicada y compleja como haber vivido una pandemia? Se rompió la economía, pero estamos tratando de recomponerla. Bueno, en realidad eh, desde el Ministerio de la Producción y a través de Proinnovate en realidad que somos eh, una entidad adscrita al Ministerio de la Producción que justamente lo que ve son fondos concursables, pues siempre tenemos una serie de herramientas o instrumentos, instrumentos le llamamos a los concursos que tenemos, justamente para fomentar ¿no? y apoyar de alguna forma esta salida a eh, diferentes procesos que necesiten las empresas, por ejemplo, concursos de innovación concursos de desarrollo productivo, validación de las innovaciones y para ver también información de los concursos que tenemos ya en general no solamente del país, sino a nivel de ProInnovate, pueden vis visitar también nuestra página web que es proinnovate.gov.te. ahí ustedes van a encontrar una serie de Fondos concursables que también tenemos para impulsar a las empresas, como bien has dicho, no eh, no solamente por la situación que hemos atravesado como país, no, como, como muchos países en realidad, sino también en general cuando de repente una empresa quiere eh, desarrollar una innovación, validarla, crecer, sacar una certificación. Hay varios fondos muy interesantes que nos pueden ayudar. ¿no? En el caso especial que nos llama hoy del PAI, es específicamente creado el fondo para los que quieren exportar. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna otra comunicación que la gente esté interesada en conocer ahora? Tenemos todavía el espacio. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía para generar? El movimiento de la economía es la única manera que nos va a hacer salir adelante, ¿no? con el eh, ingreso de los trabajadores a las empresas, la nueva composición de las mismas, no la reorganización en otro caso, porque la pandemia ha movido, todo ha cambiado. Muchas personas han salido de sus trabajos, ahora son emprendedores, tienen sus negocios y eso ha generado un nuevo movimiento de la economía. ¿Qué se les puede decir? Sí, de hecho, eh, invitarlos eh, porque a veces eh, por falta de conocimiento de repente no saben o difusión probablemente que existen herramientas o instrumentos que los pueden ayudar a crecer no o a de repente hacer mejoras en sus procesos no o en sus mismas empresas eh, para que puedan crecer. no Entonces, lo importante es que ahora estamos tratando de hacer más difusión y llevar al alcance estas oportunidades que tenemos desde Proinnovate Pro eh, y a través especialmente del de programa de apoyo a la eh, internacionalización que ve todo el tema de las exportaciones un programa que también es impulsado por Mincetur, eh, promperú y a través de nosotros es ejecutado, el proinnovate y comentarle de repente algunos ejemplos eh, locales para que también vean cómo están, ¿no? Hemos tenido proyectos en lo que es textiles para Estados Unidos, jengibre congelado para Corea, por ejemplo. Tenemos también un proyecto que es con aceituna, ¿no? Que son propios de la región, ¿no? Entonces también aprovechen los productos regionales que tienen. Y si saben que tienen alto valor, alto potencial, y ya ustedes vienen desarrollando su, su siembra y ya se espera una cosecha, ¿por qué no piensan en exportarlo también? o de repente la producción de textiles, no tienen una textilería súper fina. Entonces, aprovechen este tipo de oportunidades, revisen las bases, están dentro de el, la web PAI.pe. Ahí están las bases de estos dos tipos de concursos que tenemos, el que es para emprendedores, el emprendimiento exportador, y el que ya es para exportadores regulares, no, no, no seguidos, ¿no? Eh, que es potenciamiento de las exportaciones y los invitamos a participar, a inscribirse en nuestros talleres, en nuestras charlas también para que puedan aprovechar estas oportunidades. ¿Hay oficinas regionales descentralizadas de Proinnovate o todo es a, a, digamos, a la comunicación a través de la página o alguna red social? Porque ya las personas, las, los nuevos empresarios también están sumados a la tecnología. Sí, efectivamente, como también la pandemia nos dejó eh, grandes cosas todavía por mejorar, muchas cosas positivas, ¿no? Y eso es el uso de las redes sociales, la virtualización que estamos viviendo. Entonces, actualmente manejamos todo a través de las redes, ¿no? Las redes están en proinnovate.gov.pe, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en Twitter, eh, manejamos también los canales de consultas, que es el buzón, que es consultas arroba, pay, punto, PE y la página web y ahí atendemos eh, diariamente normalmente las consultas que se van presentando y a través de los talleres también respondemos todas las consultas es más hay varias eh, charlas informativas que se quedan grabadas en las redes para que las puedan reproducir y volverlas a ver con la información ¿Y eso dónde? Porque eso es muy importante porque muchas veces trabajamos todo el día y los fines de semana que tenemos un tiempo con la familia a veces estamos con el celular y estamos siguiendo también las capacitaciones que eso es lo más importante que busca también el emprendedor o el empresario moderno Uh -huh. Sí, en las redes, en Facebook, por ejemplo, en, en ProInnovate.pe, estamos en Facebook, ProInnovate, lo van a poder encontrar eh, y ahí tenemos grabados, se quedan grabados todos los talleres de postulación de PAI y de otros concursos. No, Todos los concursos siempre se, eh, tienen talleres de difusión, de explicación, pero si quieren buscar los del PAI, ahí los van a encontrar, lo van haciendo una búsqueda en Facebook y ahí los colgamos todos los videos. Y también se cuelgan en el YouTube de Proinnovate, que también es acceso público, donde puedes visualizar también los talleres y las charlas que se dan. Muy bien, muy amable Sandra Araujo Urunaga, especialista de Proinnovate. Usted que tenga un buen día y gracias por la información y vamos a estar siempre atentos a lo que hagan en beneficio de la economía, de los empresarios, del nuevo movimiento económico que debemos generar para salir adelante. Que tenga un buen día. Muchas gracias, José Luis.